Y... Llegué, llegué, llegué, llegué, en un nuevo video yo se que les hace nuevo. Y el día de hoy les quiero avisar algo a todas las personas que están publicando resúmenes de la película. O los post créditos de la película. O algunas escenas. ¿no? Bueno. Eh, si me escuchan por ahí algo congestionado pues... No pasa nada. Eh, Sí, estoy algo así. Pero bueno, ese no va a ser el tema del video. Eh, resulta de que hay mucha gente que publica resúmenes de la película, ¿no? Suponete en 15 minutos, ¿no? Bueno, resulta de que en las miniaturas de los videos ponen imágenes de la película, por ejemplo, SpaSonic, ¿no? Y otras veces ponen, eh, ponen imágenes de la película, vayamos a eso. Ponen imágenes de la película y acá en Argentina la película se va a estrenar el 7 de abril. En otros lugares la película ya se estrenó. Bueno, a lo que voy es que no quiero que pongan spoilers porque ustedes no saben si, toda, si ya se estrenó la película acá en Argentina. Porque la, acá en Argentina la película de Sonic 2 se va a estrenar el 7 de abril y en Estados Unidos un día después. Eh, a lo que voy es que mucha gente publica esos videos. Si sí, está bien que hagan resúmenes de la película, pero a las miniaturas les ponen un fragmento de la película que. Yo lo considero spoiler. Porque estamos viendo algo. Que después lo vamos a ver en el cine, ¿no? Una escena de la película. Que después vamos a ver en el cine. Y nosotros no lo sabemos. Eh, después estaría. Esto de que. Te cuento un spoiler de la película. Va a estar supersónico, ¿no? Para dar un ejemplo, no, vi, no sé si va a estar realmente Super Sonic, la película. No, no lo sé, no quiero ver los resúmenes y no los vi y, y los voy a ver después de que yo vea la película, ¿no? Bueno. Sí, en el guión de la película pon... En el guion de la película que se vio en Reddit, pone exactamente que va a aparecer Shadow, ¿no? El guion que al final es oficial, ¿no? Ya todos estamos viendo la película y vemos que el guion que pone en Reddit es oficial. Pone que va a estar Shadow y estamos viendo a Shadow en la película. ¿No? Eh, bueno, no sé si realmente va a estallado Porque todavía no vi la película Además... De que... Además de que en la película está Knuckles, ¿no? Y ya le están tirando escenas De la parte donde vamos a ver por primera vez a Knuckles ¿No? que si sí, sí, sí. si querés hacer un video de resúmenes de la película lo podés hacer sí Liber. normalmente lo podés hacer Tan... tranquilamente lo podés hacer pero no está bien que publiques ese video pero que tenga una miniatura de algún fragmento de la película que sea un spoiler, ¿no? ¿No te gustaría que te hicieran eso, no? ¿No? ¿No te gusta? ¿Entonces por qué lo haces? A ver, ¿no te gusta que te hicieran spoilers en la película sin que vos quieras? A ver, es como que... ¿Te voy a contar un spoiler de la película? Y vos le decís, no, no, no, no quiero, no quiero. No, yo quiero ver la película por mi cuenta. la persona después está... ¡En la película va a estar Shadow! ¿No? Eh, para dar un ejemplo. ¿No te gusta que te hicieran eso? A mí no me gusta que me hicieran lo mismo. Eh, por ejemplo, en el, en el ejemplo que yo te di de Shadow. Ahí vos ya sabés que Shadow va a estar aquí. Vas a ver la película y ahí ves a Shadow, ¿no? Así que la próxima vez que quieras hacer un resumen Lo puedes hacer libremente Pero que no tenga la miniatura Pero que la miniatura no tenga alguna escena De, de la propia película, ¿no? Porque ahora mismo estoy viendo miniaturas Que contienen a Super Sonic o a Shadow, ¿no? Miniatura donde claramente se ve un spoiler de la película y después voy a ir al cine a ver la película y ahí está la misma escena no, nadie quiere eso yo no quiero eso entonces eh, ponele no sé en la miniatura, algún, algún fragmento de, no sé, de, de algún trailer o poner, no sé, esta imagen de Idris selva con los guantes de Nacos, ¿no? Eh, que no hay ningún spoiler de la película porque después ve la película y no está Idris selva con los guantes de Sonic. O Ben rats con los zapatos de Sonic que le quedan gigantes. O Sonic versión Paramount, ¿No? Esas escenas no están... Perdónenme de todo corazón por esta pausa, pero quería decirles algo, pero no lo pude explicar bien. Lo que pasa es que en las miniaturas de los videos hay escenas de la película que después las vamos a ver en el cine o en alguna plataforma de streaming como Cuevana 3 y no nos damos cuenta, ¿no? Ahí ya, spoiler, y si te suscribiste, Sonic te mira. pone no sé, al, al, eh, imágenes de, de la película, de, de, de pósters de la película, ¿no? Poné imágenes de pósters de la película y ya está todo, ya, ya se calmó. Porque a mí no me gusta ver spoilers de la película. Yo la quiero ver por mi cuenta, solo por mi cuenta. No quiero ver ningún spoiler. Ahora, vayamos al grano. Mucha gente está viendo spo spoilers de la película gracias a los resúmenes. Y ni siquiera llegó 7 de abril acá en Argentina. Y ni siquiera llegó el 8 en Estados Unidos. Y ahora todos estamos viendo spoilers de la película gracias a esas miniaturas. Y no queremos eso. Que la próxima vez que vayas a usar YouTube, cambiale la miniatura para que la gente no vea ningún spoiler de la película. Es un consejo que a todos les voy a dar y espero que todos nos oigan. Hasta aquí el video de hoy. Suscríbete, activa la campanita. Si te ha gustado este vídeo dale like, comentar hashtag la película o hashtag de si quieres que te salude en el próximo video y nada, nos vemos en la próxima. No, nos vemos en el próximo video. Bye.